La Policía Nacional apresó este martes al nacional haitiano José Babie, quien según informe de la institución del orden, agredió físicamente a su pareja sentimental. Al ser cuestionado mientras era conducido al comando noreste, admitió la comisión del hecho. Es una mujer que me está dando todo, pues. ¿Cómo? una mujer que yo tenía. ¿No cuéntate tú que le diste con ella? Él me dio primero y después de... Le dio, le dio también, porque me sacó un cuchillo, una botella para picarme, no puede dejar de matarme con, con el cuchillo tampoco. O sea, que ella, no saca, ella te iba a picar. Sí. ¿Cuál es el nombre de ella? Tanisha. ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿por qué vino el pleito, machito? Pues, pues, sí, que está ella. ¿Celosa? Sí, porque. Agarró un ella, ella agarró dos botellas y un cuchillo para, para picar. ¿Dónde ocurrió este hecho? Para allá, para allá en huisa. ¿Cuál es el nombre? O sea, va a ver. Yo salí de trabajo a las 8 de la mañana. Y cuando vine a las 8 de la mañana y me quedé en mi casa sienta. había una mujer que yo tenía que me quitó un poloche y Vine de hablar, de hablar, no sé, no sé qué es lo que está hablando. La víctima identificada como Daniela, según declaraciones del agresor, lo agredió primero, cegada por los celos. En las próximas horas, el detenido será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino.